Recordad que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, ya sabéis que podéis eh, apoyar a la causa, por así decirlo, ¿no? De esta manera al canal, eh, por supuesto, utilizando el código que ya tenéis, ¿no? Eh, justito abajo, aquí, hey, yo, Instant Gaming, solo tenéis que darle y os redirecciona directamente para que estéis en falla. Y aquí tenéis juegos que están rebajados, básicamente, y están nice. <risa> Tanto para play como Steam, hay cualquier plataforma, sinceramente, y está súper óptimo. Así que se agradece siempre, gente. Gimon. Digimon 3 Si lo sé, me he dado cuenta ya Si quiero meter un buen entrenador, debo de ser Pero una pregunta me voy a tener que hacer ¿Quién soy yo? Un misterio es Tengo una oportunidad, no la puedo dejar pasar Las cartas me enseñarán a jugar vamos todos a años la batalla empieza ya ven Quiero ser entrenador de este mundo digital. Viajar por el futuro a toda velocidad. Y al fin es como Digimon conquistó mi corazón desde bien pequeño. retrasado eres, hermano O oh, toma, para tu casa, ¿vale? Venga Ni fa' pegarme puto turco de mierda A tu casa crack. sea yo, ¿por qué? ¿por qué huyen? ¿Sabes por qué? Huyen de aquí. No, estoy jugando un torneo bastante especialillo. Te maté al final, pendejo. Sin querer, te he encontrado. <risa> es que huyo, a, a, a nada, a 20 de vida. Lo he visto otra vez aquí picando, a gente sin estar protegido. Vale, uno menos. me queda uno, me queda uno. Menos? A casa. Vale, crack. por quitarte la ilusión wow que qué, qué puto que puto punto tío que puto punto tan madre mía oh my god oh my god vaya liada que le he hecho ratilla Oh-ho, oh oho oh ho, oh, ho, oh ho. wow. Ahora lo tengo ahí los dos, que bien Wow, wow, wow Me hago la victoria Se están peleando entre ellos y lo he pegado. Y de 45 a los dos, vamos. Ah, let's fucking go. Vale. ¡Oh! ¡Gane la partida! ¡Qué bien! ¡Oh! oh ¡Nice! <ríe>